Nos vamos a ir a la Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 33 y medio. Un accidente, bueno, que va a estar, va a ser un trabajo muy difícil para los peritos, aquellos que hacen las, las pericias mecánicas, para saber qué fue lo que pasó. No se llega a ni a ver el auto, ¿eh? ahora vas a ver las fotos, mirá. No, no se llega a ver el auto. Es pues un auto que quedó así, destruido, conductor de 75 años, esto... ...es en el peaje mano a Capital Federal... ...la verdad es que se estiman entre 120 y 140 kilómetros por hora... ...el auto quedó real, literalmente cortado a la mitad... ...porque pega con el frente del peaje, mirá... ...yo sé que dura tres segundos la imagen, pero... ...es impresionante porque... ...una parte del auto va a parar... ...a dos cabinas más, a, más al costado, digamos de forma lateral... Y otra parte, ¿ves que está a la mitad del auto? Está a la mitad. Una mitad quedó destruida y otra mitad se desplazó dos cabinas más hacia la izquierda y quedó obviamente tendido parte del auto sobre uno de los de los telepases. Ahora se desconocen los motivos. El conductor obviamente perdió la vida en el acto, 75 años, el conductor de este vehículo de un Volkswagen. La, la, lo que decía yo, insistía con las pericias mecánicas Todo lo que ves de que quedó el auto Está ahora en un, en un taller Va a ser peditado para intentar saber Qué fue lo que pasó Si hubo un desperfecto mecánico Si la persona sufrió algún problema de salud eh, La verdad es que no se sabe Bueno, Y el hombre obviamente también eh, Porque justamente golpea de su lado ¿no? Las imágenes son, son muy fuertes Ocurrió este fin de semana